Hoy hemos aprovechado este 21 de marzo que se establece como fecha en el calendario para, eh, como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación eh, Racial y aprovechamos para presentar el informe anual sobre el racismo en Nafarroa que pretende ser eh, un análisis de los eh, actos de discriminación racista que han llegado a nuestra oficina en, este, en el pasado 2022. Hablamos de 181 casos, pero sobre todo lo que queremos es no solo traer los relatos de las personas que se han acercado a contarnos, eh, sino hacer un, seguir haciendo un análisis de las múltiples expresiones del racismo estructural e institucionalizado. Este informe surge de la necesidad eh, de analizar las expresiones del racismo presentes en Afarroa para lograr entender cómo opera y, sobre todo, cómo desarticular las lógicas que lo sustentan. Y para ello se basa, como decía, no solo en los casos atendidos en nuestra oficina, sino en un análisis y un seguimiento del acceso a derechos y recursos tanto privados como públicos y de las consecuencias que tienen leyes como la de extranjería, que consideramos que es el paradigma del racismo institucional. Pero también surge de una observación crítica de diversas formas de violencia que atraviesan a las personas migradas y racializadas. En este mismo sentido estamos poniendo especial interés, especial atención y denunciando discursos de odio generados en los medios de comunicación y que producen y perpetúan eh, narrativas xenófobas, racistas y criminalizantes hacia grupos y colectivos de otros orígenes étnicos eh, o nacionales y que no solo que sirven para minar la convivencia social. A lo largo del 2022, entre el periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, hemos recopilado eh, 181 casos que hemos presentado en este informe. Estos casos corresponden a personas que han llegado a la oficina a denunciar. La Oficina de Atención y Denuncia de esos racismo eh, gestiona de, man de manera telefónica, por mail, y por manera presencial todos los casos eh, que se reciben. Estamos mejorando cada día en la manera del de análisis de eh, la parte cuantitativa y cualitativa de, de los casos que nos llegan a la oficina. Más allá de, de, de enfracarnos en los datos, nosotras queremos hacer interpelarnos a nosotras y a la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando para que la gente no llegue a denunciar? Nosotras por nuestra parte hemos reflexionado eh, y podemos eh, decirles de que no contamos ni con los medios físicos ni, ni, ni humanos para poder cubrir toda la comunidad foral, pues solo contamos con una oficina en física en Pamplona. Esto no quiere decir de que no hemos, no hemos recibido eh, denuncias de otros, de otros sitios fuera de Pamplona, pero sí que nos impide poder trasladarnos y poder analizar más las denuncias y, y acercarnos más a otras zonas de la comunidad foral. Eh, también queremos hacer un énfasis ¿no? en los discursos de, de odio que se propagan no solo por eh, políticos, por funcionarios públicos, sino por los medios de comunicación cuando presentan el origen, eh, la racialización, la edad de las personas, la situación administrativa a estas personas que se les eh, liga a delitos, que se les está vinculando a delitos. Eh, también queremos seguir reforzando el grupo de trabajadoras de hogar porque creemos de, en que estas mujeres necesitan empoderarse y tener un espacio donde puedan reivindicar sus derechos y, y creemos fielmente de que eh, tiene que ser de mano de las entidades antirracistas. También apostamos por un feminismo antirracista y decolonial, eh, sabiendo de que el feminismo hegemónico ha dejado por fuera a estas mujeres racializadas y migrantes que sostienen ¿no? la vida y el sistema de cuidado de, de la Europa Fortaleza. También seguiremos apostando por crear más espacio e impulsar cualquier tipo de proyectos donde las personas y migrantes y racializadas puedan eh, participar y empoderarse.